hola y bienvenidos a a ver si quedamos hoy os traemos una receta perfecta para esta época del año una deliciosa y riquísima tarta de calabaza la calabaza está de temporada y puede ser un postre o una merienda perfecta para halloween Vamos a empezar haciendo la base de avena, para ello vamos a utilizar 150 gramos de copos de avena, unos 6 dátiles y 2 cucharadas de aceite de coco. Lo trituramos hasta hacer una masa y después lo extendemos en nuestro molde, en nuestro caso como siempre utilizamos uno de silicona. I love a story that would never end La base la vamos a dejar en el congelador para que se quede bien dura. Y ahora ha llegado el momento de hacer el puré de calabaza. Vamos a hervir 750 gramos de calabaza. Como nosotras solo teníamos 600, le pusimos 150 gramos de manzana. Después vamos a triturar la fruta. 4 huevos. Si queréis hacerlo vegano, os recomendamos utilizar lino. En nuestro caso no nos hemos atrevido ya que no tenemos mucha experiencia. Y le añadimos 60 gramos de dátiles. 100 mililitros de leche de almendras, vosotros podéis utilizar leche. 150 mililitros de leche de coco, que tiene una consistencia muy parecida a la nata. Vosotros podéis utilizar nata si queréis. 2 cucharadas de harina, de trigo, de avena, de arroz, la que queráis. Una cucharadita de canela. Un cuarto de nuez moscada. Y una pizquita de sal. Si os gusta el jengibre, la receta original la lleva. A mí como no me gusta, pues no se la eché. Pero si os apetece, podéis añadirle un cuarto de cucharadita de jengibre. If I Sacamos el molde del congelador y vertemos la mezcla. La ponemos en el horno durante 50 minutos a 180 grados previamente precalentado. La dejamos enfriar y una vez esté fría, la metemos en el frigorífico durante unas 2 horas. Esperamos que os haya gustado tanto como a nosotras. Si es así, suscribiros, dadle al like... Os recordamos que os dejamos nuestras redes sociales en la cajita de información y a ver si quedamos. But we get up and start from the